Vale. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles el proyecto PAFDET. En primer lugar, permítanme que les introduzca un poco en los antecedentes del proyecto, ¿no? ¿Cómo, cómo surge el proyecto? ¿Por qué PAFDET? Perdón, que me he acelerado. Bueno, eh, aunque sobra decirlo, las las, la red de carreteras es un patrimonio muy importante y muy valioso en cualquier país del ámbito internacional. A modo de ejemplo, solo en España y según datos publicados por ACEX, el valor patrimonial de las carreteras del Estado asciende a 85.000 millones de euros y en, la, y, el valor de la, y en las carreteras de la red estatal, eh, perdón, provincial y autonómica se cifra en 115.000 millones de euros. Por lo tanto, la, las carreteras son un patrimonio, un, son un activo público muy, muy importante, pero que hay que conservar. Hay que conservar para mitigar su deterioro y, y de alguna manera, también, y además, disminuir el coste de renovación. A modo, no, a modo de ejemplo, eh, o, o una referencia que nos da una idea de lo importante que es actuar en, en épocas tempranas en, en, el, en carreteras, un euro no gastado en una campaña de mantenimiento ordinario, supone 5 euros en eh, una campaña de mantenimiento extraordinario y se traduce en 25 euros en, una, en caso de ser necesaria una reparación o una reconstrucción del pavimento. Además, el mal estado del pavimento eh, influye directamente en la seguridad vial y también produce un sobrecoste, un sobreconsumo un, un un sobre de, de combustible. ¿Pero qué se hace hoy en día para para mantener, eh, previamente a cualquier campaña de mantenimiento de carreteras o para conocer el estado de, de deterioro de un pavimento. Pues se llevan a cabo de manera general campañas de auscultación periódicas e inspecciones visuales. El problema de estas, de estas estrategias de, de, de inspección es que en, hoy en día existen dos tipos de, de sistemas de auscultación. ¿no? Los sistemas de auscultación de alto rendimiento, alta precisión, que el problema que tienen es que son caros, son sistemas caros, y por ello se, hacen menos, se llevan a cabo menos inspecciones de las que serían necesarias. Y por otra parte, existen sistemas de, de más bajo coste, pero que de, o bien tienen un rendimiento muy bajo y producen interferencias con, la, con el funcionamiento correcto de la carretera, o... O, o, permiten, o por su bajo rendimiento permiten una cobertura muy reducida o, la, o son de una baja precisión y por lo tanto las mediciones o la información que nos facilitan son de poca utilidad. Además, como norma general, se adoptan estrategias de mantenimiento correctivo o, o, pre, eh, o preventivo. Esto es, de, eh, se llevan a cabo inspecciones visuales, como decía antes, y se detectan deterioros que, y se corrigen. El problema, que, el problema que tiene o el riesgo que tiene asociado a esta, esta estrategia es que a lo mejor cuando detecto el defecto ya este, la, la gravedad del mismo supone o conlleva una inversión mucho mayor de la, de la que hubiese sido necesario en caso de haber actuado con, con, en edades tempranas, ¿no? en, muchísimo antes. Por otra parte, las filosofías de mantenimiento preventivo eh, eh, conllevan a, a adoptar planes de mantenimiento o a, o a planificar eh, eh, actuaciones de, de mantenimiento periódicas que no tienen en cuenta el, el estado real del, del pavimento. Entonces, ello provoca que a lo mejor se destinen, de, de, y, y, bueno, y, dado, y a vida cuenta que los, de, los recursos en conservación son limitados, ello pues, conlleva que se destinen recursos a zonas que a lo mejor lo necesitan menos que en otras en las que los defectos son más acusados. Ante esta situación eh, queda de manifiesto la, la, necesidad de, de, de, de, perdón, la necesidad de aumentar la precisión y el rendimiento de los sistemas actuales de auscultación, pero disminuyendo el coste. ¿Para qué? Pues para, ser, para poder llevar a cabo eh, auscultaciones, campañas de auscultación de manera rutinaria, campañas más frecuentes y además aumentar su cobertura, es decir, hacerlas extensivas al mayor número de carreteras posibles de la red. Ante esta necesidad eh, surgió pues, la oportunidad del consorcio PAVDT de desarrollar una, una, un sistema de auscultación de, de alta precisión Clase 1, según el Banco Mundial, elevado rendimiento, pero a un coste operacional muy reducido. Y esto es precisamente el, el proyecto PazDT. ¿no? PazDT es una nueva herramienta de bajo coste que permite monitorizar el estado real del pavimento. Eh, eh, suministrando mediciones continuas, eh, de manera automática y en tiempo real, del perfil de regularidad superficial del pavimento. Además, nos permite localizar y cuantificar la gravedad de los defectos existentes en el pavimento. Y todo ello gracias a un potente software que hemos desarrollado específicamente para este proyecto y que se almacena en la nube de tal forma que la información recogida por el sistema es accesible en cualquier, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Además, el PADT, eh, además de, de ofrecer información de IRI y de, defecto, y de permitir un levantamiento eh, completo de los defectos del firme, eh, eh, es capaz de, de, de detectar tendencias y predecir la evolución del deterioro del pavimento. De tal manera que constituye una herramienta muy útil para llevar a cabo estrategias de mantenimiento predictivo en oposición a las estrategias habituales en actualidad, correctivas, preventivas de las que les hablaba antes. ¿En qué consiste el PadeT? El PadeT está básicamente integrado por tres subsistemas. El primero de ellos sería el subsistema hardware, que está formado por un kit inercial de bajo coste, de muy fácil, eh, sencillo y fácil instalación en cualquier vehículo, en cualquier vehículo convencional, como por ejemplo el, el, la, la furgoneta de mantenimiento del contrato de conservación. De tal manera que, con este sistema soy de, somos capaces de convertir un vehículo convencional en un vehículo de, de auscultación de clase 1, según el, la clasificación del Banco Mundial. El, eh, además, el, está integrado también por un, el, el sistema PACT por un subsistema de comunicación, que es el encargado de, de enviar la información eh, detectada, por, registrada por el hardware, eh, automáticamente a la nube. Por lo tanto, si con el hardware era capaz de convertir un vehículo convencional, la furgoneta del contrato de conservación, en un vehículo de clase 1, gracias al sistema de comunicación, convierto al vehículo convencional en un vehículo de auscultación de clase 1 conectado. Por último, el subsistema software, esta consiste en un, en, un, en un software potente, automático y que, eh, que me permite transformar la información registrada por el hardware, por el subsistema hardware, que se envía automáticamente al, a la nube gracias al subsistema de comunicación en información útil para el mantenimiento de carreteras. A continuación voy a desgranar un poco los componentes de cada subsistema. El subsistema hardware está formado básicamente por dos, eh, dos acelerómetros, dos sensores inerciales, que están eh, ubicados en el, uno de ellos en la masa no suspendida del vehículo, el eje de la rueda, y el otro en el, la masa suspendida, en el cuerpo del vehículo, reproduciendo el modelo de cuarto de coche. Además, el subsistema hardware está integrado por un hardware que me permite la geolocalización de los registros inerciales detectados por los sensores, por un adquisidor de datos y por un microprocesador. El subsistema de comunicación, a su vez, está formado por un, de, por un sistema de comunicación de corto alcance que es el que, que, que, que comunica los sensores inerciales con el microprocesador y un sistema de comunicación de largo alcance que comunica el, los datos registrados o adquiridos en el microprocesador con la nube. Ese, al final es un, un router. Y por último, el subsistema software está integrado por dos algoritmos o modelos matemáticos que hemos diseñado específicamente para, para este proyecto. El primero de ellos permite, a partir de, las, de los registros inerciales detectados por, la, eh, por los dos acelerómetros, eh, obtener el perfil de elevación del terreno. A partir de este, eh, de este perfil y tras aplicarle el, el, el filtro de media móvil para eliminar los efectos de, del vehículo y de la conducción, Obtengo eh, y, y el perfil de elevación corregido. A este perfil de elevación corregido les aplicamos el modelo de cuarto de coche y obtenemos el, el perfil de IRI. Por otra parte, el, el segundo software que hemos diseñado específicamente para este proyecto, también parte de los datos registrados, tanto por el acelerómetro, por la, el, el sensor de, ubicado en la masa suspendida del vehículo, como el sensor ubicado en la masa no suspendida y es capaz de, separando las componentes de alta frecuencia y baja frecuencia, detectar eh, irregularidades en el pavimento, defectos del pavimento. Además, lo que hacemos es programar nivele, unos umbrales para que el software se retroalimente y clasifique estos defectos en función de su gravedad. Y, y también, gracias a la, al GPS, eh, el, el software eh, suministra, la, la, localiza el defecto eh, y, lo, eh, y es capaz de hacer un levantamiento eh, de los defectos del, del pavimento. Como les decía, el, el, el sistema T es un sistema muy sencillo, de fácil instalación. Aquí verían la, la, un, la, la, digamos, la caja que alberga el, el GPS, el, el router y el microprocesador. También lo hemos, lo hemos acompañado al sistema de una cámara que, de alta resolución que me, que me permite complementar la información con imágenes reales de cada, de cada medición, como luego les explicaré. Y bueno, esto sería un poco donde van albergados los, los, disti los distintos componentes del sistema. El, como les decía, la, los, los acelerómetros, o lo que son al final los sensores, se ubican en el, en el, en el eje del vehículo y en, y en el cuerpo del mismo y eh, la, caja, la caja anterior que, que alberga el, el sistema de comunicación y el microprocesador puede ir ubicado en, cualquier, en el interior del vehículo donde, en, cualquier, en cualquier espacio por su, por su reducido tamaño. En esta figura verán representado un poco el funcionamiento global del, del sistema. Tenemos el, un vehículo convencional, como les decía, instrumentado mediante sensores y con un GPS. Este vehículo envía automáticamente los registros inerciales a la nube, donde son, gracias a los softwares diseñados son procesados y eh, mediante el tratamiento matemático de estos, de estos registros, obtenemos el perfil de regularidad del, eh, superficial del pavimento y un levantamiento de los defectos de existentes en el mismo. Además, hemos desarrollado una plataforma web que nos permite la visualización y la gestión, en cualquier momento, de, de, la, de la información registrada. Este, esta plataforma también permite distintas interfaces, como después veremos, para, para que se adapten a las necesidades de cada cliente y que faciliten la, la adopción de estrategias de mantenimiento predictivo. Dos minutos. De acuerdo. Eh, bueno, estos serían los pasos que los pasos que seguimos en el, en el proceso de, de obtención de, de del iri y de los defectos aquí tendrían estos gráficos representan la, las aceleraciones detectadas por la masa móvil por la masa suspendida y no suspendida arriba tendrían el perfil de elevación el perfil de elevación filtrado y, y abajo ya la obtención del iri lo mismo pero con los defectos existentes del firme perdón. Eh, eh, al final es el tratamiento matemático de los registros inerciales, obtengo en, en el gráfico central, verán los defectos de, existentes y en el último gráfico verán la localización de, de, del defecto. No me, a ver. Perdón. Esta sería la plataforma móvil, de la, la plataforma digital de la que les he hablado. Permite la visualización, la gestión en tiempo real, de manera continua, en, desde cualquier, eh, de, de manera remota, de la información registrada. Si, bueno, tenía el link, pero vale. Y luego tenemos aquí este, esta plataforma es, es, eh, es accesible desde cualquier, como les decía, desde cualquier dispositivo y además permite la integración en los sistemas de información del gestor de las carreteras, en cualquier sistema SIG que del, del que disponga el, el, la, la, el cliente. Por último, y como conclusiones, comentarles que este proyecto se ha desarrollado gracias a, eh, a una, a, una convocatoria, a la convocatoria Fast Track to Innovation del programa europeo H2020, que se trata de, un programa, de, una, de una convocatoria que precisamente eh, apoya o impulsa las iniciativas que está, innovaciones que están muy cercanas de mercado. ¿no? Lo que fomenta es ese salto desde, desde la innovación hasta el mercado. Cuando empezamos este proyecto teníamos ya un desarrollo, un, desarrollo ya, un TRL 6 que llamamos una, un nivel de, de, de madurez de la tecnología 6, eh, que significa que habíamos probado y validado la tecnología en un entorno significativo y ahora mismo estamos validando y, y comprobando la tecnología en un entorno operativo, en un entorno real ya. Este, el proyecto lo hemos realizado en consorcio, un consorcio liderado por la empresa Vexa, pero en el que también participan AP Plus, la Universidad Politécnica de Valencia y Mython and Sparks y and Microsensor. Como conclusiones generales al, al proyecto, yo les diría que, que, que hemos desarrollado, estamos desarrollando una, una herramienta sencilla, de fácil instalación, de bajo coste, que permite la, monitor, la monitorización del estado real del pavimento. Además, ofrece mediciones continuas y en tiempo real. Y, a pesar de su reducido coste, eh, es, capaz de, de, es equivalente a un vehículo de escultación de clase 1. Todo ello facilita la, la adopción de filosofías de mantenimiento predictivo y, además, eh, Estamos diseñando esta, esta herramienta para ofrecerla a nuestros clientes como en, según el modelo de negocio de productos a service. Es decir, directamente al, al nuestro cliente sin intermediarios, de manera, de manera remotic, remota y, y, y, en, y, y continua. Es decir, que el cliente pueda acceder directamente a la plataforma y gestionar los datos de, de, de forma remota. Y esto es todo. Perdón, perdón, perdón, que lo más importante, no me acordaba de esto. Para, aún estamos a tiempo, aunque se va acabando, la, se va acabando ya la, la, la semana de la carretera, pero tenemos un demostrador, aprovechando la Innova Carretera, tenemos un demostrador de esta solución aquí. Entonces, les invito, por favor, a pasar por el stand de Vexa o simplemente escanear el código QR que ven en pantalla e inscribirse a los demostradores y probar nuestra tecnología. Tenemos un vehículo de, de conservación al que, que hemos instrumentado y después pueden pasar por el... Puede, si, si vienen, es decir, si aprovechan esta ocasión para, para hacer un recorrido que hemos programado y verán en tiempo real los valores de IRI y luego en el stand podemos ver pues, el histórico, comparar datos, comparar mediciones, etcétera. Esto es todo. Gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh, voy a hablaros de una... Mi ponencia va sobre una experiencia que hemos hecho de reciclado en caliente. Con tasas de reciclado, pues entre el 60 y hasta el 100%. De ahí el nombre, la cantera, o sea, la carretera es la cantera. Bueno, el objetivo que teníamos era buscar una solución ecológica y económica a la, a la rehabilitación de firmes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desarrollando una planta, diseñando y construyendo una planta móvil, en continuo, que permite porcentajes de fresado hasta el 100%. Y esto ha sido una colaboración entre Eurovía y, y Marini. Y luego en paralelo para el diseño de la mezcla se han desarrollado una serie de ensayos específicos para este tipo de aplicaciones con altas tasas de fresado. ¿Qué ventaja tiene la utilización de fresado en mezclas eh, y sobre todo las altas tasas? Pues son soluciones ecológicas y económicas para el mantenimiento de carreteras. Se reducen las molestias directas e indirectas durante la fase de rehabilitación, menor trasiego de camiones, entre otras cosas, y se reduce la huella ambiental de las operaciones de rehabilitación, hay unas estimaciones en función del porcentaje de fresado que se incorpore en las mezclas, pero para que tengáis un orden de magnitud, se puede reducir hasta un 90% el consumo de áridos, un 70% el consumo de betún, en torno a un 20% de consumo de energía y un 50% de emisiones de gases de efecto invernadero. El esquema de la planta es el que aparece en pantalla. La planta tiene dos tambores que se comunican mediante un bypass, de tal manera que únicamente hay un mechero, y el aire caliente del primer mechero. ¿Dónde está la flecha? Ahora la veo, vale. Bueno, el aire caliente del primer mechero, del, del primer tambor, para, pasa al segundo tambor, que es donde se incorporará el fresado. De ahí pasa el mezclador, que es en continuo, ¿vale?, distinto a las plantas a las que estamos normalmente habituados en España. Y en el mezclador hay posibilidad en función de los porcentajes de fresado que se incorporen de añadir betún, añadir rejuvenecedores que serán muy importantes y existe la posibilidad de añadir aditivos para fabricar mezclas en semicaliente. Esto sería un porcentaje de fresado en torno al 60-70% y en el caso de que se haga una tasa extrema con porcentajes entre el 80 y el 100 no se incorporaría, incorporaría árido en el primer tambor y directamente se incorporaría el fresado en el segundo. Cuando se diseñó la planta, se pensaron distintas configuraciones de los tambores, cómo podíamos incorporar los materiales si en paralelo, en contracorriente. Y lo que se decidió es incorporarlos en, en flujo paralelo, de tal manera que el aire más caliente sale del, de la zona del, de la llama y se va enfriando a medida que pasa por los dos tambores. E incorporamos el RAP en el segundo tambor, de tal manera que el aire ahí ya no está tan caliente. Podríamos decir que está solo caliente. De tal manera que los agregados que haya de fresado se van disgregando y en la parte final del segundo tambor ya están disgregados, pero es donde el aire está menos caliente. De, acuerdo? de tal manera que mmm, facilitamos la, o, mejor, o evitamos que se queme o que se dañe el, el betún existente en el fresado. Aquí tenéis un esquema de la planta, donde podemos ver las tolvas en frío de árido virgen, que se incorporarían al primer tambor, que es donde está la llama, a continuación aquí vemos las tolvas de material fresado, que se incorporaría al segundo tambor. Aquí podemos ver el bypass de, del aire caliente para calentar el fresado del segundo tambor. Aquí tenemos el filtro de mangas y a continuación aquí tenemos el mezclador en continuo, como hemos dicho, importante, y la zona de carga de los camiones. En este lado de aquí podemos ver los tanques de betún y de rejuvenecedores, de lo que hablaré luego en la fase de diseño con más detalle. Voy a traer un esquema y esta es una foto real de la planta, donde se puede ver, bueno, pues es lo mismo que en el esquema, pero en fotografía. Las tolvas de fresado, las tolvas de árido, los dos tambores con el bypass, el filtro de mangas y los depósitos de, de betún y de rejuvenecedor. En este caso no se ve el, el, el, la zona de mezcla porque nos lo tapa el resto de elementos de la planta. Esta mezcla o esta, esta prueba la realizamos en la autopista A10 en Francia, en, que es una autopista que va desde la frontera de Irún hasta París y tiene, en la zona donde hicimos el tramo de prueba, tiene un, un tráfico de, de, de, de, de, de en torno a 2.000 vehículos pesados día, lo que equivaldría a un T0 aquí en España. Es decir, una zona con tráfico, con bastante tráfico. Eh, se hicieron distintas pruebas. Una de ellas, o distintos tramos, eh, era una calzada existente donde se fresaron tres capas y se hizo una reposición. Eh, se hizo la reposición de dos capas intermedias, lo que llaman allí gravabetón eh, 0,10 al 100% de material fresado y una rodadura que sería una BBSG 0,10 al 95% de material fresado. Las capas en un espesor pues, entre bueno, 8, 7 y 6 centímetros. Y luego en otro tramo se hizo un segundo tramo de prueba que era una reposición con una BBTM 0,10 al 70% de material fresado y en un espesor de y medio. De cara al diseño de la mezcla eh, se extrajeron unos 40 testigos en los tramos de prueba de tal manera que salía más o menos a un testigo por cada 1.000 toneladas de fresado. Eh, con los testigos se determinaron los espesores de mezcla y luego se recuperó el ligante de los mismos y se caracterizó. ¿Para qué? Pues para ver el índice de cómo estaba de envejecido el betún, qué viscosidad tenía, qué comportamiento reológico tenía y su comportamiento a baja temperatura. En función de las características que se obtuvieron, se determinó eh, tanto el tipo de rejuvenecedor a añadir como el porcentaje de betún a añadir en función del porcentaje total de fresado que llevaba la mezcla. Es fundamental en este tipo de trabajos fresar por capas. ¿Por qué? Porque... Como estamos hablando que en unos casos se ha puesto en rodadura y en otros en, casas, en capas intermedias, si no fresáramos por capas no aseguramos que el material que vamos a utilizar en la capa de rodadura es un material óptimo para capa de rodadura. Con lo que si abajo tuviéramos, imaginaros, un calizo y no fresamos por capas, podríamos eh, incorporar parte de ese fresado de origen calizo en rodadura, con lo que no tendríamos al final las propiedades exigidas en rodadura. ¿De acuerdo? Entonces, se fresó por capas... Y se dividió y se cortó el frasado en tres fracciones. Un 0,5, un 5,10 y un 10,25. ¿Para qué? Pues para incorporarlo, tenerlo mejor controlado de cara a la incorporación en la mezcla. Eh, cuando se hicieron los ensayos de laboratorio, no voy a entrar muy en detalle en los ensayos, pero sí es importante eh, saber que no se hizo como a lo mejor podemos hacer habitualmente. de, Pues oye, yo tengo, voy a hacer una mezcla para una carretera, eh, controlo materiales y hago una serie de ensayos para la aplicación de mi mezcla en obra. Aquí, como era un tema de reciclado, es decir, eh, se, tuvió, se tuvo en cuenta todo el ciclo de vida de la mezcla. Es decir, eh, la fabricación inicial, digamos, de la mezcla virgen, que podía utilizarse, puesta en obra, una fase de explotación, luego se valora el fin de vida de la mezcla y el reciclado de la misma. Entonces, para ello se hicieron una serie de ensayos que están normalizados. pues Como podéis ver ahí, pues fras, penetración, BBR, envejecimiento para evaluar el comportamiento digamos, con los años de la mezcla, tanto de mezclas, ensayos de mezclas como de ligantes. Eh, bueno, pues una serie de ensayos normalizados. ¿Y qué nos dimos cuenta? Pues que nos faltaba algo que es fundamental, que es evaluar la, el grado de mezcla que va a haber entre el betún existente en el fresado y el betún de aportación y el rejuvenecedor. Entonces, para ello diseñamos un ensayo. Vale. Diseñamos un ensayo específico. ¿Por qué? Porque hasta ahora normalmente cuando queremos determinar las propiedades del ligante residual lo que solemos hacer es una extracción con disolvente y ¿qué pasa cuando haces una extracción con disolvente? Que ya se mezcla todo el betún que hay, el del fresado, el de aportación y el rejuvenecedor. Con lo que no podemos evaluar exactamente cómo están, cuál es el grado de mezcla entre ellos. Aquí podemos ver, digamos, tres casos extremos. Eh, el de arriba, este de aquí, en el que... El, la parte tenemos el árido y la parte negra que es el betún envejecido, digamos el betún procedente del fresado y la parte gris que sería el, el ligante de aportación. Cuando no hay una mezcla adecuada o cuando no hay mezcla entre ellos se podrían ver esas dos capas, es decir, la capa negra y la capa gris. ¿Esto quedaría qué daría lugar una vez hacemos una mezcla? Pues que como no ha habido una buena mezcla de los betunes, una buena removilización del ligante, las propiedades de la mezcla se pueden ver empeoradas porque el ligante de la mezcla no es el que nosotros hemos supuesto en laboratorio, suponiendo una mezcla 100% de ambos. El siguiente caso sería algo mejor en el que ha habido parte de removilización del ligante, es decir, de mezcla entre el ligante del fresado y el ligante nuevo y el rejuvenecedor, pero aún así sigue quedando una capita negra que no, se ha me, que no se ha mezclado totalmente, con lo que tampoco el comportamiento de la mezcla sería el óptimo. Lo que buscaríamos es el tercer caso, que ¿cuál es? Pues una mezcla total entre el betún del fresado y el, y el ligante de aportación y el rejuvenecedor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que hemos desarrollado? ¿Qué ensayo hemos hecho? Pues eh, partimos de un material, en el que un material, por ejemplo, hecho en obra, con la mezcla del betún antiguo, el ligante nuevo y el rejuvenecedor, y lo que hacemos es ir añadiendo un disolvente, digamos, exagerándolo un poco, gotita a gotita, y ese disolvente moja el árido de fresado, el árido, bueno, el árido ya recubierto con, con los dos betunes, el viejo y el nuevo, y lo guardamos en un frasco. Así su sucesivamente, en los distintos frascos, hasta que queda el árido limpio, es decir, hemos quitado todo el betún. ¿Qué vamos haciendo con esos frascos? Vamos midiendo por infrarrojos el estado de oxidación de ese betún. Entonces, si vemos que el estado de oxidación es constante, que no varía, es porque ha habido una correcta mezcla entre ambos betunes, con lo que el, la removilización del betún es correcta y las propiedades de la mezcla van a ser las que hemos diseñado en el laboratorio. Si viéramos un aumento del, del índice de oxidación del betún, ¿Qué significaría? Pues que en la parte de fuera nos ha quedado el betún nuevo, por decirlo de alguna manera, y a medida que vamos quitando, como si quitáramos capas de cebolla, capitas de betún, vamos yendo hasta el betún viejo, el betún envejecido que habría en, en, en la mezcla, en el árido, no se habría producido la mezcla correcta entre los dos betunes y, por tanto, las propiedades de la mezcla finales no serían las adecuadas. Entonces, esto es lo que buscamos, mismo índice de oxidación para todo, y esto sería pues, no adecuado, una mezcla inadecuada. Entonces, ¿cuáles son los parámetros claves aquí de cara a la mezcla? Pues favorecer, bueno, por un lado, proteger el ligante que viene del fresado, es decir, intentar que nunca esté en contacto con la llama y que esté en contacto con gases calientes que lo vayan a calentar, pero que no lo vayan a sobrecalentar ni le puedan afectar al, al ligante existente en el fresado. Eh, se buscan largos tiempos de mezcla entre el árido virgen y el fresado, en el caso que se aporte ladrido virgen para favorecer la mezcla, y tiempos muy largos de mezcla con el ligante de aportación. ¿Para qué? Para favorecer esa removilización del betún. ¿Cómo se consigue esto? Entre otras cosas, pues jugando, bueno, diseñando adecuadamente el mezclador, porque hemos dicho que era un mezclador en continuo. Entonces, en función de, de cómo quieres que se produzca la mezcla, pues tú tienes que diseñar un mezclador que tenga la longitud adecuada. Bueno, pues deciros como conclusiones del 100% reciclado, que es una técnica claramente al servicio de la economía circular. Porque lo que hacemos es utilizar, eh, extender, una carrete, o sea, extender una mezcla, ponerla en servicio y una vez está agotado el tiempo de vida de la mezcla, volvemos a reutilizar. Es una técnica con enormes beneficios medioambientales, tanto a nivel de consumo de áridos, como de betún, como de energía, como de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Hemos hecho tramos de prueba, tanto en capas intermedias como en rodadura, en una vía de alto tráfico. 2.000 vehículos pesados día. Y para ello, que hemos tenido que desarrollar? Pues una serie de ensayos específicos para asegurar la calidad de la mezcla y por otro lado, una planta específica para, asegurar, para poder fabricar este tipo de mezclas. Y bueno, deciros que si queréis más información, que podéis consultar la página web de, de Eurovía, donde tenéis más fotos de la planta, tenéis bueno, información adicional. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, en primer lugar, gracias a la Asociación Española de la Carretera por darnos la oportunidad de hacer esta exposición aquí. En segundo lugar, quería disculparme en nombre de mi compañera Susana, que, que es quien preparó esta eh, presentación y quien más directamente ha estado implicada en este proyecto y que lamentablemente no ha podido estar aquí hoy. Así que bueno trataré de eh, hacer la presentación lo mejor posible y espero me sepan disculpar si cometo algún error. Lo que vamos a tratar es eh, sobre los sistemas de contención para las vías 2, para las vías 2 más 1. Eh, este es un poco el índice de, lo, de la presentación. Eh, lo primero que podemos preguntarnos es qué son las vías 2 más 1. Eh, es un tema que ya se ha hablado en varias ocasiones en esta semana y en muchos otros foros. Eh, tampoco voy a entrar en detalles a explicar qué son las vías 2 más 1. Eh, Sabemos que es una solución eh, intermedia entre una vía de alta capacidad y una vía convencional, eh, compuesta por tres carriles y que permite el adelantamiento eh, alternativo en función de las necesidades en un sentido o en el otro. Es una solución que mm, permite mejorar la seguridad vial en, eh, en tramos en los que tenemos especialmente accidentes por impacto frontal o frontal lateral eh, y que no tenemos capacidad para eh, asumir un, una inversión en una al, vía de alta capacidad, por tanto, con un menor, una menor inversión, permite eh, eh, dar una solución eh, de seguridad vial. Es una solución que está ya implantada en diversos países, eh, especialmente del norte de Europa, eh, y que ha demostrado un, una alta eficacia en la reducción de, de los eh, índices de mortalidad en, en carretera, en, esas, en esos tramos en los que se ha implantado. Y como ejemplo, bueno, en, en en Suecia se han convertido ya 1.500 kilómetros de carreteras en carreteras de este tipo 2 más 1. Por tanto, parece que es una solución que, si bien en España aún no está eh, muy implantada, eh, la tendencia, eh, visto los datos, es que eh, esta implantación sea cada vez mayor. Entonces, la, la, la, el problema que surge es cómo protegemos a los usuarios de estas vías ante una posible salida de calzada. Eh, la problemática es doble. Por un lado tenemos la salida de vía o de calzada por el margen. No me voy a extender porque aquí esto no aporta ninguna problemática a mayores de la que puede ser cualquier otra vía habitual o convencional. El problema lo tenemos en la mediana. La mediana en estas carreteras 2 más 1 tiene una serie de características que hacen que sus requisitos, los requisitos del eh, del sistema de contención que, que vayamos a colocar en esa mediana, eh, sean eh, muy singulares. ¿Cuáles son esos requisitos tan singulares que estoy hablando? En primer lugar, eh, tenemos vías, evidentemente, que son de doble sentido de circulación. Por tanto, el primer requisito que le vamos a pedir a esta solución es... Eh, que sea capaz de contener vehículos eh, en los dos sentidos de circulación, ante los dos eh, impactos en los dos sentidos de circulación. Eh, por otro lado, vamos a tener velocidades de circulación eh, altas. Si bien no son vías de alta capacidad, sí que son vías en las que se circula a alta velocidad. Estamos hablando de velocidades por encima de 80 km por hora. Es habitual que la mediana sea una mediana estricta, es decir, que el espacio disponible eh, tanto para la colocación de sistema como el espacio disponible para su deformación en caso de impacto va a ser muy reducido. Estamos hablando de anchos de mediana del orden de 2 metros, que sería lo habitual. Eh, esto va a condicionar muy mucho la anchura de trabajo, como veremos más adelante, que tiene que tener este, esta solución. De acuerdo a la orden circular española sobre sistemas de contención, el, la salida de calzada con invasión de la calzada de sentido contrario se considera un, un riesgo de accidente grave y por tanto, eh, teniendo en cuenta la IMD de pesados que puede estar por encima o por debajo de 2.000 vehículos día, el nivel de contención que vamos a necesitar en estas vías estaría en torno a H1, H2, entre H1 y H2 en función del, de la IMD de pesados que tengamos. Hay que tener en cuenta que la IMD de pesados no se debe calcular solo en el momento en el que se diseña la vía. La IMD de pesados hay que calcularla a futuro y aunque hoy estemos por debajo de 2.000, a futuro puede ser que estemos por encima. Por tanto, eh, para estar del lado de la seguridad... Eh, nos, eh, hemos considerado que el nivel de contención necesario en este proyecto era de H2. Eh, por supuesto, tenemos que tener en cuenta todos los usuarios de la vía, incluso los más vulnerables como pueden ser los motociclistas. Y por tanto, la, el sistema de contención que tengamos que colocar ahí tiene que tener en cuenta este hecho. Y por tanto, tiene que estar probado y certificado para la, el, el correcto funcionamiento ante un impacto de eh, motociclistas. Y finalmente, como requisitos que le vamos a pedir a esta solución, finalmente y, por, y seguramente la más restrictiva y la más importante, es que habitualmente esta, esta solución se va a ubicar en, un, en unas condiciones de implantación en las que vamos a tener una zona pavimentada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos una solución que está ensayada a escala real en unas condiciones, en las condiciones habituales en las que se ensayan estas soluciones, que es con una Zahorra ZA20, compactada al 95%, esa solución ensayada de esa manera no es extrapolable a las condiciones reales que vamos a tener en estas vías de 2 más 1. Por tanto, vamos a necesitar una solución específica que permita garantizar que el comportamiento de esta solución es realmente extrapolable a estas vías que vamos a tener en la realidad. Habitualmente vamos a tener un espesor de la capa de asfalto, Bueno, vamos a, hemos supuesto un valor medio de entre 25 y 30 centímetros y hemos estudiado varias posibles soluciones para esta eh, cimentación de, de la solución de contención. Una de ellas será el hincado directo, el hincado directo, aunque pudiéramos llegar a lograrlo, eh, tiene el riesgo de que podemos dañar eh, los postes a la hora de hincarlos. Por lo tanto, es una solución que enseguida se descartó. La cimentación con anclajes directos, aunque existen en, en el mercado anclajes para asfalto, es una solución que, que, dadas las fuerzas que vamos a transmitir a esos anclajes, eh, es una solución muy, técnicamente muy complicada y además que eh, podía hacer que se dañara el asfalto en caso de impacto, y era una, un tema que queríamos evitar. Otra solución que, se, que planteamos o que estudiamos fue la de hacer una zanja longitudinal y llenarla de zahorra. Esta solución no nos gustaba porque básicamente necesitaríamos aportar un material extra a la, a la vía y queríamos evitarlo también. Y eh, finalmente se valoró también la opción de un hueco hacer un hueco cilíndrico eh, sobre, el, sobre la capa de asfalto y en, esa, en ese hueco insertar el poste. Pero esto condiciona, eh, a la hora de ejecución, condiciona mucho eh, la ubicación de los puestes. En el momento que hagamos los taladros en esas zonas es imposible ya cambiar la posición de los puestes. Entonces era una solución que tampoco nos acababa de, de convencer. Más adelante eh, enseñaré cuál ha sido la solución final adoptada pero bueno, la conclusión aquí es que evidentemente hay que eh, desarrollar una solución específica para esta cimentación en zonas de zona pavimentada. Por tanto, eh, como resumen de las necesidades, tenemos eh, un sistema, una, una solución de contención que tiene que, que ser válida para funcionar en ambos sentidos de circulación. Tenemos eh, un nivel de contención eh, H2 que Tiene que proteger también a los usuarios vulnerables, los motociclistas, y finalmente unas condiciones de cimentación muy específicas. Esos son los requisitos de partida que le vamos a pedir a esta solución de contención. Bueno, ¿Eso qué significa? Bueno, Significa que para que sea nivel de contención H2 tiene que contener un autobús de 13 toneladas a 70 km por hora. Eso es un poco la simulación de lo que sería ese nivel de contención. Por otro lado, ¿qué más tenemos que pedirle para que sea un nivel de contención H2? Tiene que ser capaz de eh, no ser lesivo para los vehículos más ligeros, es decir, para un vehículo de 900 kilos a 100 kilómetros por hora, que sería el comportamiento que estamos viendo ahí. Y finalmente, como comentaba, tiene que ser también, eh, tiene que tener en cuenta los usuarios más vulnerables, como pueden ser los motociclistas, y por tanto le vamos a exigir que también tenga un buen comportamiento en el impacto de un dummy a 70 kilómetros por hora, como voy a explicar más adelante. Por último, el tema que comentaba de, del ancho de la, de la mediana. Estamos hablando de medianas muy estrictas. Estamos hablando de medianas que estarán en el entorno de 2 metros. ¿Qué significa? Que teniendo en cuenta una anchura entre 40 y 45 centímetros, que es lo que puede tener la solución, y teniendo en cuenta que estará implantado sensiblemente en el centro de la mediana, la anchura de trabajo máxima admisible va a ser de 1,2 metros. Eso significa que tenemos que tener una anchura de trabajo W3, lo cual es muy restrictivo para este tipo de, de niveles de contención. Bueno, Ahí está un poco el esquema de dónde estaríamos y por qué sale esa, ese 1,2 de anchura de trabajo máxima admisible. Bueno, Con todos estos requisitos, lógicamente, tras mucho trabajo detrás, muchas horas de simulación, muchas horas de ensayos a escala reducida, eh, muchos diseños, eh, bueno, si Susana estuviera aquí os podría contar en más detalle, eh, se llegó a una solución que cumple con todos estos requisitos. Primero, tiene que contener al vehículo pesado. Tiene que tener hacerse un ensayo tv 51 Tiene que eh, ser amigable para un ensayo TV11, para el vehículo ligero. Y tiene que estar probado para el caso de impacto de motociclistas. Aquí tenemos lo que sería el ensayo con vehículo pesado. Estamos hablando de un autobús de 13 toneladas a 70 km por hora. Como podemos ver... El sistema tiene un correcto comportamiento, contiene al vehículo, lo redirecciona, eh, no se desprenden piezas de más de 2 kilos. Eh, y además, como podemos ver aquí abajo, la anchura de trabajo que se consigue es de un metro. Estamos dentro de los parámetros que habíamos puesto como requisitos iniciales. Por tanto, el primer paso lo tenemos. Tenemos un sistema que en principio contiene al vehículo. Segundo paso... Vamos a ver qué pasa con el vehículo ligero. Pasaríamos al TB11, vehículo ligero. Y pues, también el resultado resulta satisfactorio. Eh, estamos en un nivel de severidad eh, por debajo de 1,4, que es el máximo admisible. Estamos en un TIF por debajo de 33 km por hora, que sería el máximo admisible también. Y, por tanto, eh, hemos superado también con éxito el ensayo con el vehículo ligero. Perdón. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda sistema de protección de motoristas. Eh, hay, hay que resaltar que eh, es necesario hacer un ensayo específico del sistema con la protección de motoristas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos vale coger el sistema que tenemos ya probado eh, con el vehículo pesado, con el vehículo ligero, añadirle un faldón que sabemos que ha funcionado en otro sistema y lanzarnos con eso. Eso no vale. Eso además no está aceptado por la norma y no lo podemos hacer. Y además tenemos experiencias muy negativas en ese sentido de coger un sistema que habíamos ensayado por un lado sin protección para motoristas, colocarle una protección de motoristas que sabíamos que había funcionado en otro, en otro sistema y el resultado fue eh, catastrófico. Eh, tenía su razón técnica que se analizó a posteriori y se solucionó, pero de mano el resultado fue catastrófico. Por tanto, es muy importante que se ensaye eh, todo el sistema, o es muy importante no, es eh, normativo que se ensaye todo el sistema con todos sus componentes. Finalmente, eh, como os comentaba, bueno, con esto tenemos un nivel de contención H2 y me queda por explicar. ...la cimentación, la solución que consideramos para la cimentación. Lo que se hizo fue lo que denominamos una cimentación con zanja fresada no pasante. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo una zanja de 16 centímetros en la que se fresó el, el pavimento. Ese material que se obtuvo del fresado se volvió a introducir en la propia zanja y se compactó. Y sobre ese material compactado lo que hicimos fue hincar los postes. Todos los ensayos que, hemos, que os he enseñado hasta ahora, todos ellos... La, la cimentación que se aplicó fue esta que se estoy poniendo aquí. Y por tanto el comportamiento está probado y está eh, certificado que es válido para este tipo de, de vías. Como conclusión, y ya termino, tenemos un sistema eh, que, es, eh, que es válido para estas vías de 2 más 1, que estas vías 2 más 1 presentan unos problemas muy específicos que no se dan en otro tipo de vías, sobre todo en la mediana, especialmente en la mediana. Tenemos unos requisitos técnicos muy altos, que son de nivel de contención H2, anchura de trabajo W3 y, y protección para motoristas, siempre nivel 1 eh, y, y velocidad 70, que se me olvidó comentarlo. Siempre estamos para protección de motoristas en el nivel más alto eh, que tenemos, que es velocidad de 70 km por hora y nivel 1 y una cimentación singular, y determinante, que requiere soluciones especiales integradas. Y eso es lo que tenemos, el resultado que hemos obtenido. Eh, nada más, por mi parte nada más, simplemente comentaros, si alguien no lo ha visto y si quiere verlo, a la salida, a la izquierda, en nuestro stand tenemos una muestra de lo que sería este sistema para que lo podéis ver en, in situ a su tamaño real. Nada más. Gracias. Buenas tardes a, a todos. En primer lugar, gracias Enrique por la, por la introducción y gracias a la asociación por darnos este espacio para, para contar este, este proyecto. El proyecto del que vamos a hablar es el Sea Roads, es carretera conectada. Repito, carretera conectada. Para este proyecto partimos de dos ideas base. La primera idea es que, en carretera eh, hay determinadas situaciones eh, que son previstas, véase una obra, véase actuaciones de conservación, esa, pero hay otro tipo de situaciones que no podemos prever, véase un accidente, un coche averiado, eventos. Entonces, ante esas situaciones, eh, lo que tenemos que tratar de hacer es de minimizar sus consecuencias. Y en segundo lugar, es que Partamos de la idea de que un usuario informado en la vía es un usuario que puede evitar un peligro. Ante cualquier evento, el que ese usuario sea un receptor o que pueda llegar a ser un emisor de información, con esa transmisión podemos llegar a mejorar la seguridad vial. Bien. El marco de, de referencia normativo de este proyecto partimos de la Directiva Europea del año 2010 que nos dice que debemos de dar información de tráfico y de seguridad vial a los usuarios. Y además, eh, desde julio del año 2014, la Unión Europea promueve la creación de la plataforma europea CITS para fomentar el despliegue de los sistemas cooperativos en carretera, la llamada CITS Platform, de la que forman parte múltiples agentes, titulares de carretera, operadores, fabricantes de vehículos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos el marco normativo, tenemos las ideas de base, por lo tanto, tenemos el marco. Nos falta nuestro lienzo en el que empezar a pintar o, o nuestro terreno de, de juego en el que empezar a, a jugar. Y ese es el, el proyecto Sea Roads. Es un proyecto a nivel eh, europeo, en el que, como veis en la imagen, pues forma parte de varios países, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, Finlandia y en el que también está incluida España. Dentro del piloto español, en el que desde ICEAXA estamos involucrados, eh, hay estos cinco eh, pilotos lo locales. DGT 3.0, es Isco Gasténdez, de la provincia de Pontevedra, piloto de Madrid, el piloto cantábrico, que tiene a su vez tres subpilotos, de País Vasco, Asturias, Galicia, y el piloto mediterráneo. En total, eh, estamos hablando de más de 12.000 kilómetros de ese terreno de juego en el que hacer eh, pruebas, porque, tengamos en cuenta, que DGT 3.0 abarca toda la red eh, nacional con más de 444 vehículos conectados y más de 10.000 usuarios. Como os decía, este proyecto europeo es un consorcio formado por un total de 26 miembros, liderado por Dirección General de Tráfico y Ministerio de Fomento, en el que participan también entidades públicas y un amplio número de entidades privadas. Bien, ¿y qué es eh, lo que queremos desarrollar? Lo que queremos desarrollar son esos servicios cooperativos de difusión de información que nos ayuden a mejorar la seguridad vial. Es Ese fomento de ese, de ese despliegue mediante una actuación coordinada entre todos los agentes implicados y que esa eh, transmisión de información se eleve a una plataforma a nivel europeo a nivel europeo para tratar de armonizar eh, toda esa información y que sea interoperable entre diferentes países y podamos conseguir ese estándar eh, que muchas veces en, en el ámbito de, de los ITS, de los sistemas inteligentes de transporte, pues muchos países o regiones son cautivos de determinadas tecnologías y con esto estamos tratando de, de superarlo. Bien, El sistema de comunicación se basa en dos eh, equipos, uno instalado en, en la carretera, lo que son las, el acrónimo RSU, que significa las Roadside Units, y unos equipos embarcados en, el, en los vehículos, las unidades de abordo, que es el acrónimo de OBUS, eh, las Onboard Units. Y dentro de esa plataforma europea se han definido un listado de servicios a desarrollar, que son servicios de día 1 y de día uno y medio. Servicios de día 1 y de día uno y medio no es más que una nomenclatura que hace referencia al más menos eh, despliegue que van a tener en el tiempo. En nuestro caso, en el subpiloto de, de Galicia, se van a desarrollar dos eh, servicios de día 1, dos casos de, de uso por su nombre en inglés, bueno, weather conditions y el emergency brake light, lo que vamos a analizar son esa transmisión de información eh, relacionada con condiciones meteorológicas adversas de niebla y de viento, luces de, activación de luces de emergencia en un vehículo y señalización de velocidad límite, pero no tomada de las señales de la carretera, sino esas eh, variaciones de velocidad límite en función de las condiciones adversas que nos podamos encontrar en cada momento. Bien. Vale. No nos asustemos, esto no es más que el, el, el esquema de, de comunicaciones. Eh, en el caso de la activación de, de luces de emergencia, es este, lo que se pretende es que hay eh, un vehículo sufre una avería, se para en el, en el carril o en el arcén, activa sus luces de, de emergencia lo ideal sería es que esa información se, venga, se reciba desde el centro de, de gestión de tráfico y que desde el propio centro de gestión de tráfico se pueda informar aguas arriba los vehículos precedentes de que tienen ese evento 100, 200, 500 metros eh, por delante. Algo similar, u otro caso, sería la detección en caso de niebla. No tenemos estaciones meteorológicas por toda la red de carreteras, entonces, eh, ¿qué otra alternativa tendríamos? Pues que cada recibir también el centro de gestión, toda esa eh, activación de luces de niebla que puedan tener los vehículos que estén circulando, de tal manera que se identifique desde el centro esas zonas donde se nos están produciendo esa condición de niebla y poder avisar a los vehículos para que reacondicionen su velocidad o informarles de este es el nuevo límite de velocidad para que ajusten, su conducción. Caso de las luces de emergencia y el caso de los niveles de, de, de viento que sería, que sería similar. Bien, ¿y dónde lo vamos a, a desplegar? Pues eh, ahora mismo nos encontramos en la fase final de, de la primera parte de despliegue del proyecto, ya se han instalado Tres rseus en la zona del Alto de, de Ofiouco, esos cinco kilómetros que son los más afectados por, por estas condiciones adversas de, de niebla y de viento. En una segunda fase eh, se ha extendido a lo largo de toda la 8 desde el enlace con la 6 en Bamonde hasta el puente de, de Los Santos. Y la intención ahora, en esta tercera fase de despliegue, va a ser continuar eh, por la A6 y por la AP9 hacia el sur y conectarnos con el proyecto de, de Pontevedra del Siscoga Extended y así tener un corredor conectado en Galicia, eh, más de 200 eh, kilómetros de corredor conectado. En resumen, estamos dando un nuevo enfoque a... Eh, la mejora de la seguridad vial, apliquemos esas nuevas tecnologías. Está claro que eh, tenemos que innovar, si no innovamos esto no funciona, la tecnología nos pasará por encima, el mercado nos comerá. Trabajemos en conjunto, somos un consorcio multidisciplinar y... Aquí vamos a desarrollar un amplio rango de, de servicios y tenemos un eh, campo de juego eh, muy importante con esos más de 12.000 kilómetros para poder testear, testear esas pruebas. Y esto continuará porque, como os decía, estamos en una fase de, de despliegue y esperamos empezar a tener resultados antes de final de año y durante todo el año que, que viene. O sea que espero... Eh, seguir continuando y contar eh, los resultados en una siguiente entrega. O sea, que muchísimas gracias. Bueno, Una última cosa y es que sí me gustaría eh, agradecer a la gente de CETAG y al Centro de Gestión de Tráfico del, del Noroeste la participación en este subpiloto porque sin ellos pues no, no avanzaríamos. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por, por vuestra atención. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias y aguantarnos a, a estas horas. Es una ciudad mucho más interesante a lo mejor que lo que, de lo que estamos contando aquí, pero bueno, vamos a intentar no aburriros. A mí me toca hablar de algo eh, no por muy hablado, sino algo que, que sigue estando de actualidad, que es eh, pues, el mercado C de los productos de construcción. Esto lleva si no me equivoco, y está ahí Oscar, 25 años más o menos en marcha, desde el famoso mandato 111. Empezaba yo a trabajar en, este, en estos mercados en aquella época cuando se empezaba a hablar de estos temas. Pero este tema ya ha ido avanzando, las normas armonizadas han ido avanzando y hemos llegado prácticamente al final de, del proceso. ¿no? Y casi todos los productos de construcción pues, ya tienen su marcado CE y, y ya se suministran y se colocan en el mercado manteniendo el, el mercado c ¿no? luego no, no, no creo que esté explicando nada novedoso y perdonadme el tema del I d sé que la asociación igual no me perdona no hablar de más d hoy podríamos haber hablado de otras cosas pero creo que esto es importante el mercado c no deja de ser un un, un mercado interior aunque os pongo como ejemplo es obligatorio en Chile paradójicamente si pues muchos productos de construcción exigen marcado CE, incluso en Rusia exigen marcado CE, pues, al final es una marca que no es de calidad sino de garantía de prestaciones. Cuando la gente habla de garantías de calidad con marcado CE hay que decir, ojo, marcado CE es un, una barrera de acceso a un mercado. No es una garantía de que ese producto sea, sea de altísima calidad. Pero sin embargo, eh, en muchos productos hemos conseguido que, que ese... Que ese nivel se mantenga y que se defienda. Y, sobre todo, la mayor ventaja que tiene a la hora de, desde el punto de vista de una administración pública, eh, a la hora de comparar, es que al menos eh, los productos tienen que venir con la misma documentación. Entonces, vas a poder comparar un certificado igual a otro o una documentación igual a otra y al menos vas a poder ver ensayos eh, comparables. No vas a estar comparando un una ya con un filete, aunque a lo mejor nos podíamos comer una, una detrás de otra, ¿no? Pero pero es un poco de lo que de lo que de lo que íbamos a hablar. En sensación horizontal, que es bueno, antes de eso, eh, bueno, como sabéis, eh, hay dos formas, tres realmente de conseguir un marcado CE. La primera es eh, conseguir que la norma sea aprobada por todos los países cosas que co, Cosa que, como sabéis, en algunos productos, en algunos sectores no es fácil porque cada país tiene sus peculiaridades en Europa y, por lo tanto, eh, eh, bueno no en todos los productos se ha conseguido, pero si se consigue llegar a, a aprobar una normativa europea y a aprobar un anexo Z o un anexo de la armonización de, de los productos, pues se puede llegar a, a sacar un marcado C vía CEN, o sea, vía el organismo de certificación. Y si no, ¿qué hacemos? Bueno, pues si no, también está previsto y existen un sistema paralelo o un sistema voluntario para sacárselo, que es a través de la EOTA, que es un organismo que permite armonizar aquellos productos vía eh, elementos EATS o hace aproximadamente 20 años que empezamos con esto, con, se llamaba QAP en aquel momento, por si alguna vez eh, lo, lo oís. Pues es, es lo mismo, es una forma de conseguir el marcado C de un producto que no tiene una norma armonizada o que tiene una norma pero que no se ha llegado a aprobar definitivamente. ¿De acuerdo? Y eso se hace a través de la rota. En España ese tipo de, de, de, de, de, de, de armonizaciones para nuestros productos de construcción los hace el Instituto Eduardo Torroja. En este caso no sería ENOR, no sería CEN, sino que sería a través del Eduardo Torroja, que es donde se realizan este tipo de, de ensayos. Llevado a, a lo último en la carretera, aunque, y por eso quería hablar yo hoy de esto, porque con el tema de los vehículos autónomos, etcétera, etcétera, pues para nuestra suerte el marcado eh, CE de la marca vial empieza a ser importante, ya que la calidad de la marca vial, ahora, eh, dicho por la directora técnica del Ministerio de Fomento esta mañana, se va a convertir en algo eh, muy importante, por lo tanto vamos a tener que invertir el Ministerio. Eh, según ella poco dinero en, o, o que la, la relación inversión-ventajas va a ser eh, va a ser baja, por lo tanto, y con una alta, se dice? Con una alta eficacia de la medida en, en marcado CE, pues lo que lo que se certifica de lo que se consigue el marcado C es de la marca vial. Y cuando hablamos de la marca vial, hablamos de la mezcla de todos los productos puestos en la carretera. No estamos eh, homologando la pintura por un lado, las, eh, las esferas de vidrio por otra. Lo que estamos tratando es de, eh, de, de medir y darle un marcado CE al producto que de verdad se va a usar en la carretera. En este caso, eh, se definen las características de las normas, porque las normas existen y, eh, como hemos estado diciendo, los documentos europeos de, de homologación. Voy a intentar ir muy rápido. Eh, ¿Cómo se consigue? Esto es un sistema tipo 1, que ahora explicaré que consiste que entran eh, a la vez eh, dos, eh, dos elementos, por un lado está el fabricante y por otro lado un organismo independiente que debe certificar que lo que se está realizando es conforme a la normativa. Esto es, el, como sabéis, el cuadro de los distintos eh, sistemas de, de certificación y homologación, el tipo 1, como veis, en los dos primeros eh, casos, en la toma de, de muestras y el Factory Production Control o el, o el control de producción en fábrica, son por parte del fabricante, pero la evaluación de prestaciones, la inspección de la fabricación y la vigilancia eh, de la realización de esos, de esos ensayos son por parte de un organismo exterior, que en este caso, como estoy contando, es el, de, el Instituto de Doctor Roja. ¿no? Lo mismo. Como decía antes mi compañera en la, en la mesa, eh, no se asuste la gente porque los ingenieros tendemos a poner diagramas para todos y si no hacemos un esquema parece que no nos quedamos eh, a gusto. Pues eh, cómo funciona esto? Pues si hay norma eh, armonizada, como estamos diciendo, pues tendríamos eh, vía vía cen. En este caso, eh, para el tema de marcas viales. Los materiales de posmezclado tienen las esferas de vidrio, tenemos marcado C independientemente porque tenemos una norma armonizada. Eh, los captafaros que fabrica mi amigo Mario, eh, tienen, tienen marcado C, la marca vial prefabricada que pueden ver en el stand de 3M fuera, eh, tiene marca eh, prefabricada y los captafaros activos. ¿Qué es a través de la OTA Las eh, marcas viales. Esto está siendo tan importante como que en los últimos eh, dos años aproximadamente el 70% de los fabricantes de, marca, de, de, de, de productos para asistencia en Europa se están homologando en España a través de este procedimiento. O sea, que, que es, un, es un procedimiento que se está convirtiendo en importante y que nos está colocando a, en España a un, a un nivel muy por encima de, de, lo, que, de lo que teníamos hasta. Por supuesto... Alguien diría, bueno, y si no hay alternativa A y B, ¿cómo consigo, si no hay un QAP o no hay una marca, cómo consigo el, el marcado C? Europa, a través de la directiva 2014, definió cómo hacerlo a través de lo que se llama el artículo 42 de la directiva. Para conseguir, ahora explicar explicaré un momento eh, cómo, cómo se conseguiría. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Pues las características de la, de la marca vial, que se vea de día, que se vea de noche y que dure en la carretera. Es las tres cosas que queremos. ¿no? Porque si se ve solo de día y no se ve de noche, a lo mejor tenemos un problema. Y si dura las dos semanas hasta la inauguración, pues a lo mejor también tenemos un problema. Entonces hay que conseguir un poco las tres cosas. Esto se consigue, la durabilidad, a través de un ensayo de durabilidad que se realiza en una mesa giratoria. Bueno, esto es el procedimiento que os contaba antes de cómo conseguir el marcado CE sin ninguna de las dos. Sistemas, voy a ir más rápido. Eh, esto es la, el, el esquema que define qué productos tienen y qué productos no tienen eh, marcado CE a través de OTA o que no llevan plástico CE en pinturas, termoplásticos, eh, plásticos en frío. Eh, no me voy a extender mucho en explicarlo porque me... Espera que no va ahora. ¿Cómo se realiza el ensayo? el ensayo de durabilidad se, realiza, eh, se puede realizar de dos formas distintas. Una de ellas es un campo de ensayo, es el, el modelo francés, eh, donde bueno, pues se coloca una marca vial durante tres años en la carretera y se va midiendo cómo funciona. Como pueden imaginar, ese sistema que es muy garantista, eh, tiene un pequeño problema sin importancia y es que para poder empezar a vender eh, pues tienes que esperar... Tres años y quede positivo. Porque claro, si fallas, pues tienes que iniciar el proceso de nuevo. Por lo tanto, es un proceso, llamémoslo así, complejo. ¿De acuerdo? Existe un sistema alternativo, aprobado y homologado, que es una mesa giratoria, que es un ensayo de envejecimiento artificial acelerado. Fácil, rápido cómodo, no es porque lo tengamos aquí en España, pero funciona bien. Hay otro en Alemania, por lo tanto, si lo tienen los alemanes y si lo tenemos nosotros, debe ser que, que es un, un sistema que funciona. En este caso, Aetec, que es la empresa de la que tengo el honor en este momento de ser presidente, eh, tiene este equipo. ¿no? Aetec está, es, un, es un laboratorio acreditado por ENAC, y por lo tanto es un laboratorio capacitado a nivel europeo para realizar este, este ensayo. De acuerdo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto es una mesa giratoria. Es un simulador de desgaste. Aparte es un buen instrumento de Masí. Y como pueden ver, es una mesa eh, diseñada a la española. Cuando digo diseñada española, es que aquí lo que gira es la carretera y las ruedas son las que se quedan fijas. A lo mejor alguien se hubiese diseñado en otro país, se hubiese hecho girar la rueda, hubiese dejado la mesa fija. Pero aquí, como os podéis imaginar, hacemos las cosas... De esta manera, esta mesa rueda a 60 kilómetros por hora y se le llegan a dar hasta 4 millones de pasos de rueda a, a una marca vial que equivaldría aproximadamente a dos años eh, de una marca vial puesta en, un, en una carretera. ¿De acuerdo? O sea, es un ensayo bastante agresivo. También me eh, gustaría decir que este sistema, este tipo de ensayo se puede hacer sobre distintos tipos de superficie, se hace durante, sobre distintos tipos de superficie. Es decir, en función de la rugosidad del, del pavimento, como podéis imaginar, se consiguen distintos resultados. En esta mesa se ensaya con cuatro rugosidades distintas, de tal manera que se, se, se compara la, eh, el funcionamiento de la, de la marca vial en distintos tipos de, de pavimentos. ¿De acuerdo? A ver si, bueno, esto sería como es un ensayo normal, los resultados que da, eh, retroreflexión, visibilidad, eh, deslizamiento, donde puedes imaginar que, que, el, que el tipo de pavimento también influye, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto sería pues un certificado tipo que emitido y válido para, para cualquier país, cualquier país de Europa. Estas son las normas. Eh, que recogen todos estos productos, no, no me voy a alargar, va a tener la documentación, o sea, que, que estará ahí, igual que habéis visto en la presentación, están los, los links a todas las páginas web donde están todos los procedimientos y documentaciones, porque creo que es la mejor forma de facilitar la documentación. Si no, no, no, sé, no, no, no es posible. Eh, y me gustaría eh, acabar la presentación con dos, dos cosas. La primera es claro, Todo esto dices, bueno, el marcado C ya está. Bueno, pues por ejemplo, eh, la norma no solamente recoge el marcado C, sino que recoge una cosa que se llama nivel de servicio. Porque claro, no todos los productos tienen que funcionar igual en todo momento. Yo os puedo decir que, por ejemplo, que con el Ayuntamiento de Madrid estamos realizando ahora mismo un, un piloto que va a ser, ya es obligatorio por parte del Ayuntamiento desde hace exactamente un mes de sistema de control de calidad por indicadores de servicio. O sea, ya no solo las, autovías de, las famosas autovías de primera generación eh, funcionan a través de indicadores de servicio, sino que incluso eh, el rendimiento de las marcas viales en las carreteras también van a funcionar a través de eh, indicadores de servicio. En este caso, el Ayuntamiento ya tiene definido el pliego, lo tienen aprobado y por lo tanto lo están empezando a, a utilizar para seleccionar, seleccionar horizontal y vamos a incluir eh, también la sección vertical. Por tanto, es, es la forma en la que eh, todas las normas están yendo cada vez un paso más y, y vamos avanzando no solo en el vehículo inteligente, sino en las marcas viales pues, pues de, de lo que los usuarios quieren. ¿no? Y luego, pues un poco para acabar, aunque creo que no se ve muy bien, que casi todos los problemas tienen una solución. Y pongo esta transparencia para que vean que, eh, aunque puedan pensar que una marca vial es siempre la misma, igual que hay muchos productos y casi todo el mundo sabe que hay eh, pinturas, y hay termoplásticos, y hay dos componentes, pues cuando se habla del sistema, incluso en, en esferas, existen muchas. Incluso eh, soluciones como eh, productos para aplicar marca vial, y ahora que estamos en Galicia y por eso lo quería poner eh, lloviendo cosa que hasta hace unos años era absolutamente impensable, pues hoy en día pues se pueden aplicar marcas viales lloviendo. O sea, que es una cosa que, que, que quiero que, que queden. Y como si... Lo bueno si breve, como decía esta mañana José Manuel, dos veces bueno, pues muchas gracias y a su disposición para lo que quieran. Bueno, eh, mi presentación son casos de éxito de infraestructura inteligente. Me vais a permitir... ...que presente brevemente a mi empresa durante un par de minutos, a Luisa... Eh, ...se funda en 1977, nuestra actividad original es el alumbrado público... ...pero aproximadamente en 2010, pues incrementamos mucho nuestro, nuestro ámbito de actuación... ...con la incorporación de personal y de, de nuevo personal y de nuevo, y de nuevo capital también... ...y entramos de lleno en el mundo de ITS... Eh, movilidad inteligente, eh, seguimos con el alumbrado público y también nos metemos en temas de seguridad y de emergencia. De forma que para nosotros, que somos capital absolutamente privado, es, eh, supone un enorme crecimiento. Actualmente estamos en, en 24 millones de, de, de euros de cifra de negocio que nos sitúan como una mediana empresa y somos unos 120 de trabajadores. Eh, el reparto por actividades, básicamente, más del 60% nos dedicamos al tema de ITS, muy repartido entre, entre los ámbitos urbanos e interurbanos. Eh, ¿Qué hacemos en cada una de las áreas? Pues en cada una de las áreas hacemos de todo. Tenemos diseño de productos, eh, esos diseños de productos se desarrollan normalmente bajo planes de investigación y desarrollo que llevamos realizando también desde 2010. Recientemente, por ejemplo, nos hemos presentado... Pues en la convocatoria Retos-Colaboración con algunas iniciativas, algunas de las cuales tienen que ver con lo que hemos hablado esta mañana, de la importancia de eh, los datos predictivos en la gestión de carretera Concretamente, este proyecto que, le, que les hablo es con la Universidad Politécnica de Madrid y se trata en determinar niveles de servicios pre, pre, predichos, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito interurbano. Eh, bueno, como decía, tenemos, tenemos equipos y soluciones, y bueno, hacemos también cualquier tipo de proyecto que se nos o ejecutamos cualquier proyecto que se nos encargue. Y, por supuesto, también accedemos a la parte de mantenimiento, conservación y explotación, que muchas veces va ligada a estos tipos de sistemas. Y bueno, Alubisa está involucrada en el sector en diversos tipos de en diversos tipos de.. En diversas asociaciones y somos un miembro bastante activo de los comités de normalización de ENOR de equipamiento de, de sistemas de tráfico y transporte. Eh, bueno, pues por no hablarle mucho más, simplemente le pongo algunas referencias. Trabajamos bastante con la Generalidad de Cataluña eh, algunos, y hemos intervenido en sistemas muy singulares como el sistema de, de, de control de velocidad variable, en el diseño del, del Centro de Información pie de Cataluña, CIVICAD, en, en, en, en los sistemas busbao de la C-58, o sea que eh, hacemos cosas bastante singulares. Eh, también estamos muy implicados en todos los ITS de Andorra y, bueno, también eh, tenemos, co tenemos contratos de mantenimiento con la Comunidad de Madrid, con, lo hemos tenido con el Gobierno vasco, y también trabajamos en el ámbito interurbano eh, con, con, con, eh, con administraciones locales, concretamente con diputaciones. He, he subrayado, a pesar de que somos una empresa mediana, pues tenemos una vocación internacional muy importante, en marco hay un par de cosas interesantes eh, que hemos hecho en Polonia. Una, que se las contaré aquí en esta exposición, que es un caso de éxito, como decía, y otro que es una gestión... De, de espera de vehículos pesados en la frontera de, de Polonia con, con Ucrania. En el ámbito urbano, pues, tenemos, estamos metidos en contratos de conservación, pues, en muchísimas ciudades, bueno, ahí las tienen referenciadas, en muchísimos municipios también, y también estamos, eh, últimamente hemos sido los adjudicatorios, de, de los adjudicatorios del control de la zona de bajas emisiones en Barcelona, que será otra de las cosas que le, que le comente. En, eh, ...a continuación. Y, bueno, también por darle este tono internacional al tema... ...pues decirle que hemos ejecutado los contratos de... de ...bueno, la instalación y puesta en marcha... ...de los sistemas de control de tráfico en Managua... ...y en un sitio bastante remoto que es Acra, en, en Ghana. ¿Mm? Eh, bueno, perdón, lo siguiente que le voy a hablar es... ...ya vamos a entrar en el meollo de la conversación... ...y es explicarle un poco que es esto de infraestructura inteligente. No sé si me va a salir bien porque lo quiero mezclar un poco con las cosas que se han ido diciendo a lo largo de esta sesión de la tarde. En principio, lo que nos dijo Enrique Velda en su comunicación, que él entendía que el coche había ganado al ITS o a la infraestructura, el vehículo. Y, hombre, yo creo que es, que es cierto, ¿no? En cierta medida, el interés del sector... E incluso el interés mediático, se ha desplazado mucho hacia la conducción autónoma o hacia el coche con de, con, conectado y este, hacia ese tipo de temas que nos van a meter en problemas de movilidad muy importantes, que ya veremos cómo tendremos que resolver. Pero lo que sí, lo que sí es cierto es que quizá los sistemas ITS, en los sistemas ITS eh, se, eh, se han orientado tradicionalmente mucho hacia la técnica, mucho hacia los equipos. Tenemos una alta densidad de equipos en nuestras carreteras y muchas veces perdemos de vista lo que son los servicios que dan. ¿vale? Eso no ha pasado, por ejemplo, en el coche, en el, los vehículos conectados, en, el, perdón, en los sistemas cooperativos, que como ha explicado Laura anteriormente se han definido muy bien los servicios y se ha se han, se han, eh, definido también un mapa. De, de consecución de, en el tiempo, bueno, sin determinar mucho el tiempo, pero al menos un mapa de cómo se van ahí implementando o cuándo se van implementando esos servicios. Y también se ha hecho, por ejemplo, con la conducción autónoma, donde creo recordar, no sé muy bien, si hay cinco o seis niveles de, de, de, eh, de avance hasta llegar a la conducción absolutamente autónoma. Entonces, en, el, en los sistemas ITS lo que, o el sector ITS, lo que también hemos, hemos vuelto un poco a esta a esta idea. La idea de que durante mucho tiempo hemos, hemos hecho muchos sistemas de, de ITS, pero no lo hemos organizado, no lo hemos dividido en niveles y no hemos puesto, digamos, sí lo hemos puesto, pero bueno, no, no se ve muy explícitamente lo que es el servicio frente a lo que son las tecnologías. Y esto es, lo que, eh, este es el concepto en el que está trabajando en el sector, se llama infraestructura inteligente, y lo que lo que intenta definir es, son diversos niveles de infraestructura, diversos niveles de eh, de nive diversos niveles de inteligencia en la infraestructura que normalmente uno va a engloba englo englobar con otro. Los últimos niveles no sé esto no, ¿no? los últimos niveles de inteligencia o, está, eh, o muy altos serían por ejemplo los sistemas cooperativos que ha explicado Laura. Entonces yo voy a explicar dos sistemas que son los famosos caseos de éxito uno que es un un sistema de información de tiempos de viaje y condiciones meteorológicas en, en, en la región de Malopolska, en, en Polonia, que nos situaríamos. A ver, nos situaríamos aproximadamente en un nivel, nivel 3-4 y un sistema de gestión de infracciones. el sistema de gestión, el sistema de, gestión de infracciones medioambientales en la zona de bajas emisiones de Barcelona, que sería un nivel un nivel 3, me parece. ¿no? no lo estoy viendo desde aquí bien. Pero lo importante del tema es, es de alguna manera, en, eh, poder conectar eh, los diversos sistemas, que hay muchos, y hay mucha, muchas cosas que resolver, muchas problemáticas que resolver, poner conectarlo un poco, volver a, al ámbito de los servicios que están dando. Empezamos con el primero. En el primer caso lo que tenemos es eh, una región de Polonia que se llama Lupolska, está ahí representada, tiene su capital es Cracovia, 3,4 millones de población y la longitud total de la red diaria es 9.025 kilómetros, de los cuales muy poco, muy poco son redes de alta capacidad. La red está muy mallada. ...en torno a Cracovia, pero más lejos de Cracovia, que ya no, lo, no, no sale en este plano... ...pues la red es muy mallada, en vez de radial pasa mallada... ...con lo cual existen muchas rutas alternativas. ¿Qué ha pasado en Malopolska y en general en Polonia? Pues que ha habido un desarrollo económico importante... ...aún ha habido un, un aumento muy importante de número de vehículos... ...con lo cual hay problemas de tráfico en las carreteras importantes... ...problemas de contaminación también importantes... Todos los cuales, eh, problemas que además se, se acentúan por las condiciones climatológicas que en ciertas temporadas anuales se ocurren en la región. Por eso, la Dirección General de Carreteras y Autopistas, cuyas siglas son estas en polaco, pues determinó hacer un proyecto que básicamente lo que pretendía era la reducción la reducción de la contaminación y la reducción del de, de tráfico. Eh, mediante la información al usuario de las rutas alternativas que podía coger, porque, que podía tomar bien por, por problemas de tráfico o bien por problemas de incidencia que se supieran que ocurrían o bien también por problemas medio, medio, climáticos medioambientales. Entonces, eh, para hacer los requisitos del sistema, eran varios, pero digamos los más, los más importantes de estos requisitos era de que pretendían una sensorización, querían eh, invertir el mínimo número, el, el, lo mínimo en infraestructuras de comunicaciones, ¿no? Y entonces lo que, eh, lo que pretendían, infraestructura en general, pretendían que fuera una sensorización no intrusiva, es decir, que los elementos que se pusieran para leer, para medir, para detectar vehículos, pues no alteraran para nada el pavimento. Y luego otra cosa importante es que no querían hacer... Eh, Comunicaciones de fibra óptica o cualquier otro sistema que, que, que, permit, que eh, eh, obligar a hacer un, a obligar a hacer canalizaciones específicas y desplegar esa, esa arquitectura de comunicaciones y entonces todo se ha hecho por, por, por telefonía, telefonía 3G. ¿vale? Cómo se ha montado el sistema, pues en principio las funciones que tiene el sistema es determinar el tiempo de recorrido entre cualquier par de puntos. Eso se, se, se consigue pues mediante lectores de, de matrícula en puntos origen y punto destino y también se emplea, estamos empleando también en otros puntos, la lectores, los lectores Bluetooth, que es la, la, la lectura de las mac de dispositivos de Bluetooth en el vehículo en un punto origen un punto destino y también usamos detectores que nos dan clasificación, número de vehículos en diversas secciones de la vía y que son en este, en este caso radares. Eh, hemos desplegado también estaciones meteorológicas para informar sobre las situaciones meteorológicas e informamos al usuario tanto en paneles de mensajes variables, que están distribuidos estratégicamente a lo largo de la red, pero como también lo informamos en medios, eh, en dispositivos móviles que pueden ser tanto tablets como, como teléfonos y bueno se pues han hecho diferentes, diferentes app adaptadas a cada uno de esos, de esos dispositivos. Y por fin, también disponemos de, de, de información complementaria por imágenes. También hay un número de cámaras desplegadas en la carretera que también ofrece tanto al gestor como a la persona que está consultando pues, información sobre el estado de la misma. Bueno, pues esto es lo que he venido contando. Y alrededor de 150 puntos entre equipos de lectura automática matrícula, radares y detectores Bluetooth, con todos estos datos se fusionan, eh, consiguiendo... No solamente informar, eh, informar sobre los tiempos de recorrido de forma predictiva, sino también de forma eh, perdón, descriptiva, sino también de forma predictiva. Y una cosa que, que también comentaba, creo que era Laura, en el sentido de que el, que el propio vehículo puede ser también un sensor, pues también incorporamos la información de los usuarios que están usando la aplicación y que nos dan su permiso de geolocalización de los mismos y también la geolocalización de los vehículos de mantenimiento para refinar el dato de tiempo de tiempo de recorrido que se ofrece a los usuarios y bueno ya los gestores claro eh, bueno estos son algunas de las imágenes de, de la como decía antes eh, el sistema eh, el sistema se ha implementado de cara al usuario, además en paneles, en tablets y en móviles. Y, bueno, aquí tenemos algunos aspectos de, de, de, esas, de esas app donde se informa del tiempo de recorrido entre los puntos de la red. Se pueden dar también, como ven ustedes, imágenes de las cámaras para que el usuario vea la información, de, o sea, para que se tenga ese snapshot de, de, de, de, de la de la carretera en ese momento y también se informa sobre situaciones meteorológicas y otros fenómenos. Con esto el, el conductor pues tiene eh, pues, tiene condiciones para poder modificar su, su, su recorrido. ¿no? Dos minutos. Muy bien. Y bueno, estas son las imágenes, del, las imágenes del, de la parte de gestión. Porque evidentemente por un centro de control donde se recogen los datos, se puede monitorizar los equipos y tal. Y como tenemos ya poco tiempo, pasamos al sistema de gestión de el otro que le ibas a explicar, que era el sistema de gestión de infracciones medioambientales en la, en la mm, zona de bajas emisiones de Barcelona, la zona de bajas emisiones de Barcelona es una zona de unos 95 kilómetros cuadrados delimitadas por las ronda y donde a partir de inicio de 2020 y antes, si ocurren episodios puntuales de, eh, puntuales de, de, de, de, de problemas ambientales, pues se, puede, se, se podría determinar eh, la prohibición del acceso... A todos, aquellos, a todos aquellos vehículos que no tuvieran eh, la etiqueta DGT. ¿vale? Entonces, eh, claro, esto está muy bien, pero hay que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Pues lo controlamos pues también por un sistema de control, por un sistema de, de matrícula, de detección automática de matrícula, eh, con lo cual los vehículos que acceden a la zona, pues eh, consultamos eh, con matriculación de la Dirección General de Tráfico cuál es su, su etiqueta y pasamos a la, sanción, a, las, a la sanción automática o no, que, bueno, la sanción puede ser automática o puede ser validada dependiendo... El sistema ofrece un índice de fiabilidad de la propia lectura de matrícula, con lo cual ciertas matrículas pueden ser validadas de forma manual, ¿no? Si pasa si el nivel de fiabilidad es más, es más bajo. Y, bueno, el sistema, por supuesto, eh, da, hace datos, hace estadísticas y tal. Bueno, y esto... Con esto concluyo, simplemente recordar lo que decíamos al principio. Estos son dos ejemplos de sistemas ITS, pero donde he intentado pues, eh, poner en valor lo que es el servicio que producen frente a la tecnología que evidentemente es necesaria eh, eh, que, que, que se usa. ¿no? Y que este dese de un poco el camino, eh, definir los servicios para... y y, y englobarlo en diferentes niveles para también que haya una guía en las administraciones públicas y también una guía para, para, eh, para los propios desarrolladores de productos en que, a, que indique hacia qué dirección se, se quiere ir. Y con esto pues concluyo mi intervención. Muchas gracias. Uh, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la Asociación Española de Carretera por por dejarnos participar y mostrar un poco de lo que hacemos. Muchas gracias a vosotros, especialmente a los que estáis despiertos, por, por seguir aquí al pie del cañón. Bueno, vamos a, a hablar un poco de, los, de varias realizaciones y varias metodologías que, que nuestro grupo ha desarrollado, que son prueba de la excelencia técnica acumulada en, en los más de 42 años que, que llevamos ejecutando viaductos. Y eh, nos vamos a centrar sobre todo en, en tres aspectos. En, por una parte, hablaremos de la ampliación del Puente de Randi, una obra que, que quizá muchos de vosotros conozcáis, porque ha sido ejecutada recientemente muy cerca de aquí, en Galicia. Eh, después continuaremos hablando de la técnica de arcos abatidos, eh, ejemplificándola en el, los viaductos de las Pedrizas, cerca de Málaga, eh, para acabar haciendo un, un sobrevuelo muy rápido eh, sobre nuestras obras más destacadas con cimbra autolanzable, que es una, una técnica en la que somos pues, líderes mundiales con, con un parque de, de ocho cimbras autolanzables de distintas capacidades. ¿no? En cuanto al puente de Herrande, eh, nosotros siempre apelamos a él como el, el origen de nuestro grupo, porque participamos como subcontratistas en la construcción del puente original en los años 70. En la parte atirantada eran 700 metros de longitud, con dos carriles por sentido y una capacidad de, de tráfico de 50.000 vehículos al día. Esta capacidad pues, se, se antojaba insuficiente para, para las necesidades futuras, y entonces se ha planteado recientemente pues, una, una ampliación del, del viaducto, ¿no? ampliación que consiste en la construcción de dos carriles anexos a ambos lados y atirantados desde los, desde los pilones originales. Eh, las acciones a realizar para la ejecución de la ampliación, pues básicamente eh, resumidas muy muy someramente, la ampliación de los de la cabeza de los pilones para albergar para albergar los nuevos tirantes, la ampliación de las pilas extremas que es donde donde se unen los viaductos de acceso con, con el tramo central atirantado, la ejecución de los tableros laterales mediante dovelas metálicas y la disposición de los de los nuevos tirantes. Los trabajos en esa parte del puente eh, se realizaron en, en solamente 18, 18 meses. Eh, en esta diapositiva podéis ver en, en rojo cuáles fueron las, las partes añadidas al, al, al puente antiguo. ¿no? Los, la ampliación del pilono, los eh, vanos laterales y las, los tirantes también en, en rojo en la sección transversal. Eh, esta obra suponía eh, varios retos de partida. ¿no? El, el primero de ellos, que era la primera obra que se ejecutaba en el mundo de, de ampliación de un, de un puente atirantado. Por lo tanto, no había referencias, no había experiencias de las que echar mano y se tuvieron que diseñar muchísimos medios auxiliares y, y muchísimas metodologías constructivas ad hoc para esto. ¿no? La, el segundo condicionante era mantener el nivel de servicio en la, en la autopista. Que el tráfico discurriese por debajo sin, sin enterarse prácticamente de que había de que había gente trabajando. ¿no? Y el tercero, ya un poco más llevable, era eh, mantener el, el uso del canal de, de navegación en el vano central. Eh, ahora vamos a ver un, un vídeo muy rápido de, de ampliación de los, de los pilonos. Ah. Se, para ampliar el, el, el dintel se subieron en, en piezas de 13 toneladas que se soldaron juntas, se colocaron encima del, del pion antiguo, las piezas de los hombros se ensamblaron en la base del pilono, se subieron giradas 180 grados respecto a su posición definitiva, al llegar arriba se volvieron a girar y con esos pórticos de izado se izaron los dinteles. Pasa, pasa. La presentación, por favor. No, no, no, no, no, el 2 no, el, el PowerPoint. Ahí. Bueno, esto es lo que, lo que hemos visto en el vídeo, eh, pesos de las piezas. Para hacerse una idea, pues los, los hombros 270 toneladas de peso, una vez soldadas las piezas y ensambladas, la ampliación del dintel, 13 toneladas cada pieza y eh, finalmente se eh, instalaron unos embellecedores de 60 toneladas de peso que se atornillaron a los hombros simplemente para hacer una transición estética eh, mejor entre el puente original y, y la nueva ampliación. ¿no? Un dato muy relevante que el tiempo de ejecución en cada pilón fue de 37 días, lo cual es eh, un, un, un registro muy bueno. Ahora vamos a ver eh, la ampliación de las, de las pilas externas y la unión de los vanos de acceso con la parte atirantada. Eh, se, se dispusieron, no sé dónde está el, bueno, se ve en la, en la parte de, en la foto de arriba a la izquierda, se ve eh, la, las ménsulas que, que se dispusieron para ampliar los, los dinteles existentes, sobre esas ménsulas eh, apoyaba la viga continua de, de los vanos de acceso, era una viga cajón ejecutada en el, en el acceso sur mediante cimbra autolanzable, y en el acceso norte mediante, mediante cimbra porticada. Aquí se ven en estas dos imágenes cenitales, se puede ver la, la diferencia entre, entre la sección eh, original, dos carriles por sentido, y la sección del, del puente ya ampliado con, con los vanos laterales incorporados. El elemento básico de la, de la ampliación de, de los vanos atirantados, de los vanos centrales, eran las dovelas. ¿no? En esa imagen se ve una, una sección tipo, y bueno, había eh, dovelas de, de, de tres tipos. ¿no? Las dovelas cero, que son las, las de los pilonos, dos por pilono, de 220 toneladas de peso y 46 metros de longitud. Después había unas, la mayoría de dovelas, eran 56 en concreto, dovelas tipo de 90 toneladas y las dos dovelas de cierre en el centro del vano, del vano central de unas 75 toneladas de peso. La metodología para colocarlas. Era distinta en el caso de las dovelas cero que del resto. Mientras que las dovelas cero se elevaban mediante un sistema de guiado eh, adosado a la, a la cara exterior del, del pilono, el, las dovelas tipo se transportaban mediante pontona a la sombra de su posición. Y una vez en, colocada la pontona eh, bajo la sombra de su posición final, se eh, izaban con un sistema de doble carro, uno inferior delantero y uno superior trasero hasta llegar a, a la posición final, a su cota final. Y en ese momento pues, se soldaban a la dobela anterior y mediante rótulas al tablero existente. El rendimiento de ejecución de las dobelas, pues, 24 días eh, por lado en, la, en las dobelas cero y 9 días por cada dobela tipo. bueno La, la ampliación conllevaba también eh, la duplicación del número de tirantes, pasando de 80 a 160. Cada tirante está compuesto por entre 40 y 91 cables de acero. El peso total de los cables pues es, son 925 toneladas, por, por hacer un símil eh, equivalente a 5 Boeing 4, 747. Y al mismo tiempo se testaron y se repararon en su caso los tirantes originales. Eh, se mantuvieron en color negro los, los tirantes originales y se pintaron de blanco los nuevos para minimizar el impacto. Aquí en estas, en estas fotos se puede ver en, a la izquierda el, los tirantes eh, negros al tablero original y los tirantes blancos a los, a los tableros ampliados. Y, y a la derecha se ve pues, el, el anclaje de un tirante en, en, en un cajón central en, en el tablero. Resultado final, pues lo que se pretendía. Primera ampliación de, de un puente tirantado en el mundo, eh, se elevó a la altura de las torres, se aumentó el ancho de la sección y como consecuencia de todo ello, pues aumenta la capacidad de la vía a 70.000 vehículos al día. Si en 1977 el, puso, el puente supuso ya varios récords, pues ahora pues, nos enorgullece pues, que hemos recibido varios, varios premios, premios por su ampliación, ¿no? entre ellos en el, en el premio Producto de Segovia 2018 y eh, hace solo unas semanas el, el ser finalistas en el premio Ostra de la, de la IAPSE, 2019. El, la segunda metodología de la que queríamos hablar y en la que hemos adquirido un, un know-how muy, muy importante en estos, en estos últimos años es la de los arcos abatidos. Vamos a tomar como, como ejemplo los viaductos de las Pedrizas en, en Málaga. Este en concreto es el 8.2, un viaducto de carreteras de 153 metros de longitud, donde existía un vano de 115 metros, en los que no se podía eh, afectar al terreno bajo la estructura. Entonces, esta combinación de longitud de vano, altura del de, de arrasante e imposibilidad de acceso a la zona inferior, pues hacen que la solución óptima, tanto desde el punto de vista técnico como económico, sea la del arco abatido. El proceso de abatimiento de un arco son 12 pasos que por resumirlos muy rápidamente, se pueden, se pueden resumir en ejecución de, los, de ambos semiarcos adosados cada uno a su pila, eh, implantación e instalación del sistema de atirantados que posteriormente nos servirá para moverlos, desbloqueo de las rótulas en, en la zapata de las rótulas de cada semiarco, abatimiento propiamente dicho, primero de un semiarco después de otro y tras la ejecución de la clave bloqueo otra vez de las rótulas para poder desinstalar el sistema de atirantamiento y seguir ejecutando la superestructura. De todas estas fases, eh, la fase más crítica o sea, la, o el, el, el, periodo de, el intervalo de tiempo más crítico es el comprendido en el, entre el momento en que desbloqueamos las, las rótulas y el momento que volvemos a bloquearlas, porque durante ese tiempo los semiarcos están suspendidos simplemente por el, por el sistema de, de tirantes. ¿no? Para conseguir eh, hacer la maniobra con éxito y sobre todo con seguridad, pues es muy importante monitorizar tanto las fuerzas que estás aplicando como los movimientos que se producen en, en cabeza de pila. ¿no? Que, que, bueno, que limitamos a 10 centímetros. Eh, en cuanto al plazo, eh, el, cada semiarco, lo que es el abatimiento, propiamente dicho, lleva dos días, o sea, un día cada semiarco, eh, lo que pasa es que bueno, todo el resto de tareas auxiliares pues, eh, convierten, eh, se llevan, llevan el plazo a cuatro meses, en el caso del arco, y en este caso el plazo de ejecución total de ambos viaductos, porque recordemos que eran dos calzadas, fue de 20 meses. En esta misma obra... Había otro viaducto, que veis abajo el, el proceso de construcción del semiarco, en el que se podía eh, trabajar debajo. Entonces se hizo mediante un sistema muy similar, pero se ejecutó, en lugar de ejecutar el arco trepando adosado a la, a la pila, se ejecutó en el suelo y después se hizo con el mismo sistema de tirantes. Es un poco la, la metodología hermana de los arcos abatidos, que son los arcos izados, que, que, bueno, que ahí podéis ver en, en esa secuencia. Eh, este es un, un esquema muy, muy simple de lo que es los, a ver si enfoco, ahí. los cables de retenida entre la pila y la pila anterior son los que eh, aguantan de que esta pila no se mueva más de, la, de lo que se tiene que mover, de esos 10 centímetros. Los cables de descenso que unen, que son los que dirigen la maniobra y unen el semiarco con la pila. Y los cables auxiliares de descenso que su función es dar el primer golpe para que el semiarco se, empiece a bajar y después pierden la tensión. Eh, las cargas que se aplicaron, bueno, se aplicó un coeficiente de seguridad de 2,5, es decir, eh, el sistema soportaría 2,5 veces la, la, las fuerzas que se, que se ponen en juego. Eh, por seguir con los similes aeronáuticos, un, un cable de retenida pues puede, puede sostener 10 Boeing 747. Y ahora vamos a ver el otro vídeo, por favor. Este es el, el timelapse de, de, de este abatimiento. O sea, todo esto esto que vamos a ver ahora en 30 segundos eh, han sido dos días, solamente dos días. Desde ahí está trabajando el cable de descenso solamente, el auxiliar ya está fuera de carga. Y esto ya es al, al día siguiente. Empieza a bajar. Ahí vemos el... El Pathfinder, que debe ser del encargado del jefe de producción, porque no se mueve de ahí en todo el día y empieza a recibir visitas de, de, de gente que viene a molestarle. Y a la segunda jornada de trabajo, pues se acaba el, el proceso. Gracias. Pongo otra vez la. Ahí. Bueno, y ya para terminar eh, vamos a ver una serie de, de viaductos que, bueno, que han recibido, alcanzado récords y, y recibido premios, eh, centrados todos ellos en la eh, metodología de la cimbra autolanzable, que es, bueno, nuestra metodología estrella. Eh, como os decía antes, tenemos el, el parque, el mayor parque de, de cimbras autolanzables del, del mundo, y es una solución eh, óptima, eh, sobre todo para vanos entre 45 y, y, y 70 metros desde el punto de vista de, tanto de plazo como económico. ¿no? Eh, no son un medio constructivo que permite eh, ejecutar eh, tableros tanto de canto constante como de canto variable. Eh, ...admite eh, tramos rectos y, camo, y tramos curvos... ...y sobre todo nos permite trabajar sin afectar a la zona bajo, bajo el viaducto. Eh, nuestros rendimientos ahora mismo en, en tableros de carretera... ...estamos ejecutando un vano completo de hasta, a la semana... ...en vanos de hasta 57 metros... ...lo cual es eh, imbatible con respecto a, a ningún otro método. Y eh, la longitud máxima que hemos ejecutado... ...es el viaducto del Deva que lo vamos a ver un poco más adelante es en un ferrocarril, eh, un vano de, de 80 metros. Bueno, estos son dos ejemplos, estos las pedizas precisamente, y esto es eh, el, el viaducto de la Canteira en, en Lourenza, en la 8. Bueno, y ahora récords, premios, distinciones y demás. Pues el viaducto del Embalse de Contreras, en su momento, en el Embalse de Contreras ejecutamos cuatro en muy, muy, muy, una zona muy cercana, dos de ferrocarril y dos de carreteras. Este otro también es en, en Contreras, en su momento fue el arco de de mayor luz de, de Europa, de hormigón, 262 metros, premio Puente de Alcántara 2010, premio Construmat 2011, el viaducto de Arroyo del Valle, aquí tenemos un poco de todo, el arco abatido allí, el tablero ejecutado todo con cimbra autolanzable, premio 2008 a la marcación de, de Madrid, récord de España al, al tablero más largo, récord europeo de longitud de tablero continuo, Etcétera. El viaducto de Narón en, en Piedra Fita, premio Puente de Alcántara 2003, en este caso no es de arco abatido, aunque, aunque podría serlo por la pinta, pero se cimbró. Los viaductos de Ibaizábal y Deva, de los que hablábamos antes, fueron cada uno de ellos en su momento récord nacional de, de luz en tablero de, de cimbra autolanzable de, de alta velocidad, 75 metros en, en Ibaizábal, eh, 80 metros en Deva. El viaducto de acceso al terminal de contenedores de Moín, es el viaducto más largo de Costa Rica, que de más de un kilómetro y medio, que lo hemos finalizado hace bueno, el año pasado ya. Aquí, muy cerca de aquí, algunos de vosotros, a lo mejor, si habéis venido por carretera desde Orense, lo, lo habéis visto. El viaducto de Luya, eh, récord de altura de arco ferroviario, premio Aqueducto de, Se, de, de Segovia 2011, premio Santelmo 2011... Y bueno, los últimos años, pues, por suerte o por desgracia, nos ha tocado exportar nuestra tecnología al exterior y, y bueno, hemos conseguido, pues, en algunos países como, por ejemplo, Polonia, rendimientos que no, que no se habían visto hasta el momento, ¿no? Además, mejorando, pues, a medida que vamos ejecutando más viaductos, mejorando los, re los rendimientos de los anteriores, bueno, debido a la formalización también de, de la gente del país con la técnica y demás. Estos son dos ejemplos de de viaducto con cimbra autolanzable en, en Polonia. Y, y bueno, nada más, muchas gracias a todos y, y nos vamos, ¿no?